Mamá, cállate, deja de llorar, ¿no ves que gasté el dinero de tu operación para comprar productos de Nintendo, vieja desagradecida? La gran N nos necesita, se está recuperando de la crisis de la Wii U, seguro eres hashtag hater.